Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, y llegamos a la tercera manera de construir nuestra bicicleta, que es ya realmente crear un, un prototipo. Eh... De nuevo podemos hacerlo de dos maneras, podemos construirlo desde cero, un chasis de bicicleta es bastante más sencillo de construir que un chasis de goitibera, con lo cual es razonable si tienes una cierta experiencia previa, no te diría que tu primera Gravity Bike hicieras un prototipo completamente desde cero, pero quizás tu segunda bicicleta sí podrías planteártelo, si bien tienes tú facilidad y medios para, para cortar y soldar metal, o si no, pues acudiendo a una calderería o algún eh, taller de confianza que te, que te puedan ayudar. La manera más habitual de hacerlo es coger una bicicleta donante, de nuevo, una BMX, y cortarla por la mitad y alargarla. Ya hemos dicho lo que tiene que tener esta BMX, sobre todo en el tema de los anclajes de los frenos, y lo que queremos es eh, poner la distancia entre ejes que nosotros queremos y el ángulo de dirección que nosotros queremos. La manera más sencilla de hacerlo es, primero, lógicamente, hacer tus, tus croquis y tus medidas que tú quieres obtener, y ya en la misma calderería el proceso realmente es muy sencillo. Se coge una radial, se corta por la mitad el tubo horizontal y el tubo diagonal y eh, se alarga la bicicleta. Nosotros ya tenemos decidido qué distancia entre ejes queremos. Una distancia entre ejes larga, cercana al límite del reglamento, pues alrededor de un metro veinticinco, un metro 27 me parece que es el máximo autorizado, te va a dar más estabilidad. En general, si puedes, intenta lograr una distancia entre ejes bastante larga porque realmente no, no necesitamos una bici muy ratonera. Nosotros no pasamos por recorridos muy muy revirados, sino al revés. Lo que necesitamos es estabilidad a alta velocidad. Si el piloto es muy bajito, igual puedes mmm, limitar un poquito esta distancia entre ejes, pero en general, ya te digo, intenta ser generoso. El otro aspecto que tenemos que tener definido en mente es el ángulo de dirección que nosotros buscamos. Ya decimos que de serie a lo mejor tenemos 69-70 grados, pues vamos a buscar un poquito menos. Quizás, no sé, entre 60-65 grados pueda ser razonable. Eh, la bicicleta una vez partida lo que se hace es se coloca entre dos eh, grandes largueros metálicos y se eh, abrazan las ruedas con unos sargentos, o sea, tú abrazas los dos largueros metálicos y dejas las ruedas en el medio y así tienes alineada la bicicleta. La bicicleta no has desmontado nada más que el cable del freno trasero. Eh, una vez que lo tienes en posición puedes deslizar hacia adelante o hacia atrás la parte delantera de la bicicleta y fijar la distancia entre ejes que quieres 1,25 metro 25. y ya el segundo parámetro que nos queda por fijar es el ángulo de la dirección lo más sencillo es utilizar un, un clinómetro un clinómetro es una agujita que tiene un contrapeso en la parte de, eh, de atrás y un transportador de ángulos muchas veces son eh, magnéticos y se queda pegado al tubo de la dirección tú vas inclinando el tubo de la dirección hasta que te alcance los 63 grados que quieres poner tú en ese momento, cuando tienes un metro veinticinco entre ejes y 63 grados, así es como tendrías que cerrar el cuadro de la bicicleta. Necesitarán un par de operarios en el, en el taller, en la calderería. Uno de ellos pues, toma simplemente la medida del, del tubo, corta el tubo a la longitud adecuada y se suelda. El primero de los dos tubos que vas a empalmar eh, es conveniente que eh, funcione por un sistema de macho hembra. Es decir, si tú simplemente pones un tubo eh, adosado al otro y lo sueldas, Lograr la alineación perfecta es más complicado. Hay una solución más fácil que es utilizar una, eh, una varilla maciza, rebajarla con un torno hasta que el diámetro exterior de la parte de los extremos sea igual al diámetro interior del tubo y simplemente enchufarlo, embutirlo en el, en el tubo diagonal. De esa manera logras que esté perfectamente alineada. Lógicamente eh, para, necesitamos una cierta libertad angular para fijar este ángulo de dirección que nosotros queremos. Si eh, nosotros hiciésemos que esta varilla metálica, este tubo diagonal macizo, para entendernos, eh, encajara perfectamente con el tubo original, no podríamos prolongar la bicicleta, no podríamos cambiar ese ángulo de dirección. Si tú tienes un diámetro interior del tubo, y me lo imagino, ¿eh? de 40 milímetros, eh, igual el, el fresado de esta varilla maciza tiene que ser un poquito más pequeño, en vez de 40, pues no sé, a 39, 39, 5, algo así, para que tenga una cierta libertad angular para tú poder fijar esos 63 grados que quieras y luego ya con un cordón de soldadura fijarla. Y ya puedes hacer el tubo horizontal el tubo horizontal, se realiza un, un corte en un tubo de la longitud adecuada después de medirlo y se le da unos puntos de soldadura. Manteniendo estos argentos, simplemente se finalizan estos cordones de, de soldadura, se estabilizan las, las soldaduras, por el ya sabéis, por el tema de las contracciones y las dilataciones que van a, que van a sufrir, y lo que es imprescindible es soldar una pletina de refuerzo que una el tubo horizontal y el tubo diagonal, cortada a medida con una chapa de, de acero, de pues un milímetro aproximadamente, eh, o bien en la parte central del tubo o bien dos planchas paralelas, una en la parte izquierda y otra en la parte derecha, simplemente que, que alcancen desde la parte delantera a la parte trasera del, del cuadro de la bicicleta, cerrando el triángulo principal y dándole toda la resistencia que necesitamos. De nuevo tenemos la ventaja de que como nos importa bastante poco el peso, eh, podemos eh, eh, utilizar material de sobra. Y con este sistema, el último corte y soldadura que nos haría falta sería toda la zona del sillín. Lógicamente tenemos el tubo del sillín que está pensado para insertar una tija y un sillín y nosotros vamos a utilizar un sillín fijo, eh, normalmente se utiliza simplemente un, un tubo eh, rectangular de acero, pues no sé, aproximadamente de un centímetro de espesor y unos, no sé, 10-12 centímetros de ancho. Eh, se corta el tubo, eh, la parte final del tubo horizontal, un poquito del tubo del sillín y quizás un poquito de los, de los tirantes y se acopla este, este sillín metálico que vamos a poner. Se le hace un respaldito con una chapita en la parte trasera, básicamente para tener la referencia cuando te sientas de dónde se acaba el, el asiento y evitar cualquier peligro de que te roce la rueda trasera en la parte trasera del, del mono, que sería muy peligroso. Con esto ya tenemos el cuadro completamente finalizado, ya se puede sacar los sargentos, se comprueba la alineación de nuevo y ya puedes pintarlo y, y dejarlo a tu gusto. Nos vemos en el próximo capítulo.